¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adercid y en esta ocasión estoy acompañado por mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo, OJ. ¿Qué haces Nico y cómo están amigos y amigas de Ercid? Todo bien, OJ. Hoy quería mostrarte para nuestro segmentito que tanto nos ha gustado hacer el primer episodio y que tanto revuelo tuvo en los pasillos de los más ávidos... En tus cestas de la historieta, el séptimo arte, como le dicen Por no decir la Galería de San Martín Exactamente Y te voy a mostrar otra curiosidad Que tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando en el capítulo anterior Hablábamos de Cazador, vimos esta burda copia Este intento de, de, de sacarle el trono A la historieta, que, ¿cómo se le diría? Irreverente, Argentina Y es esta historieta que se llama Virus Un guión de Ricardo Barreiro Y dibujos de Ariel Olivetti y Mauro Casioli, vos fíjate Mira. cómo te la vendían Marvel y ese cómic, te chapeaban. Ejeje. Mauro y Cazador. Comic Press... Número uno, 2 pesos con 90. Comic Press creo que de hecho tenía que ver con, con el mismo Pablo Muñoz. No olvidemos. Mira, no. acá tenemos el nombre del controvertido Pablo Muñoz. Ya vamos a ver eso. Pablo Muñoz era el, el editor de la, de, la negra. de la Negra. Pablo Muñoz fue el editor de La Negra y de tantas historietas, conocidísimo por eh, sacar historietas de Marvel, de Image, muchas, yo he tenido muchas historietas de Image, de las que sacaba solamente un número, o tal vez llegaba a tres números cuanto mucho, y después se cancelaba porque no funcionaba. Un editor que si bien funcionó en muchas cosas, en otras fue muy deficiente. Vos decías lo mismo respecto de las historietas argentinas o de, de proyectos que sacaban Sí, muchos proyectos argentinos, tenés razón, también terminaban... ¿Con esta virus salió el número uno y salió el número uno? No, con esta virus salió el número uno y creo que salieron dos números más Ajá. Pero, ¿qué ocurre? No fueron dibujados por Cassioli y Olivetti Fueron dibujados por otros ilustradores que en este momento no los recuerdo Que son buenos ilustradores también igual y siempre también en este estilo eh, con esta onda. La etapa del, del segundo. La etapa del segundo número es buenísima, por ejemplo. No sé si la hizo Sosa, alguno de esos excelentes dibujantes que tenemos aquí en Argentina. Pero bueno. He leído. Se encuentra muy poca información sobre la historieta. Y lo que leí en una entrevista que recuerdo hace mucho tiempo a Lilo Olivetti. Decían que hizo virus, lo nombró en el medio de una historia que le preguntaban qué estabas haciendo y qué sé yo, y dijo, hicimos virus, no sé qué, que fue un mamarracho, tío, viste que Olivetti medio, sí. medio bigote, es, ¿no? Con esas cosas. Lo he, lo he escuchado decir que de cazador también es como que estuvo buenísimo, pero que así no es como se hacen las cosas. Claro, sí, comiendo factura, dibujando. Sí. Eh, Escaviando, no sé cómo haría en la cazador Se dicen muchos mitos de que estaban rotos Pero en realidad es mentira No, no estaban, no fumaban cohete de hecho eh, Pero bueno, visto Visto Olivetti dijo esto Para mí esto no es un mamarroche, sino que es hermoso Es una historia sobre un tipo al que lo matan en el futuro Y revive, no sé por qué Mirá el estilo de dibujo Hermoso yo ya creo que esto ya no ya va más allá de la influencia de Beasley porque tiene muchísimas influencias malas. Este logo, por ejemplo, esto no es Beasley. Esto viene más del cómic de los 80, sí. europeo. Sí, los colores sí. también viene de una estética muy marcada, con estos triángulos, estas figuras geométricas, no sé cómo se llama esa estética. En la época de Olivetti estamos a la altura de Avengers, <risa> Avenger, la última historia de los Avengers. Sabes que no sabría decirte, pero pareciera que sí. El estilo parecido. es parecido. El estilo es muy parecido, sí, sí. Mira quién está acá. No. Wolverine. <ríe> Metió un Wolverine ahí de onda. Yo creo que... Mira, acá tenemos, por ejemplo, Barreiro, Mauro y Ariel. Dice, no sé cómo estarán hechas estas páginas, pero fíjate, por ejemplo, que el estilo de esta página es muy distinto al estilo de este en cuanto a color. O sí. sea, hay sutilezas que cambian por ahí para para alguien que no se dedica a pintar. No, no, no se da cuenta de eso pero fíjate que hay hay diferencias de estilo en el color no sé si alguno habrá dibujado y otro pintado si pintaban los dos a la vez igual pues bueno, me resulta un quilombo pero puedo eh, arriesgar aquí esta página y la hizo, Jota? Olivetti. Bien, y esta página Mauro esta página Mauro, Mauro Casioli Mauro Casioli de que en esta sido... época tendría además menos de 20 años probablemente debe haber sido una metodología similar a la de Cazador, pero aplicando, claro. aplicando el color Sí, probablemente. Acá también vemos, por ejemplo, las diferencias. Este es claramente Olivetti que tiene... es como más suave con mm. las transiciones de color. Tiene esa técnica que es hermosa Olivetti y los dibujos son impresionantes. Acá este. hay gente que están todos repuestos Esa caripela es más, sí. Es más Mauro. Sí, sí, sí, sí, sí. Están todos puestísimos acá con una droga que no me acuerdo cómo se llamaba y nada, hay milicos que los empiezan a cagar a tiros ¡Ah! ¡Cómo peé esta basura! ¡Cómo esta basura! <risa> mira lo que son estos dibujos Bukowski del futuro <risa> Motorhead Típicas cosas, acá mira este, este también es muy cazador con el... Sí. Con los hombros de esos gigantes, muy cazador de la primera época Y los dibujos, sí, son impresionantes A este tipo como que le hacen unos estudios Sí, la verdad que no se entiende un carajo En ese sentido puede ser que sea un mamarracho Como dijo Olivetti Pero está increíble, es un mamarracho hermoso No deberíamos dejar de mencionar Nico, que Ricardo Barreiro Tiene Tiene sus lindos cómics Ricardo Hablando... Barreiro lo recuerdo en una dupla Con, con Eduardo Rizzo Caín, Caín, exactamente Caín. Muy lindo libro, del sí. cual, bueno Hablaremos en el futuro, puesto que lo tengo Y lo tengo con una tapa de Mauro Casioli, además sí, Dijémonos sí. como con el tema autores argentinos, todo se conecta. Todo se conecta, tal cual. Bien. Y hablando de Ricardo Barre, hablando de, y hablando de Eduardo Rizzo, en el futuro vamos a hablar de Eduardo Rizzo también. Miren los dibujos estos, cómo están. Esto es impresionante, y si no funcionó esto, no sé por qué es que no funcionó, simplemente porque fue hecho en Argentina. Pero igual, miren lo que es esto, yo no sé si hubiera funcionado en otro país tampoco. ¿Cómo se puede sostener una historieta así? Este formato, típico formato de historieta, eh, con todas las páginas pintadas así, tendría que haber sido solamente para una... Es claro, es una miniserie, me parece esto, de hecho. Historias muy para adultos, mucho... Sí, muy onda mucho para... Mucho drogas, en sí, el futuro. duro, muy, muy heavy metal. Esta página me parece que es la más cabeza de todas. <ríe> Acá, esta fue la página que no tuvieron tiempo o algo así. Esta fue una medio hecha, sino más para mí. Qué belleza cuando se puede llegar a ver el liquid paper sí, o sí. el acrílico o lo que sea haciendo las calles. Sí. Y mira este, este dibujito Uf. es impresionante. Ta -ta Ese contraste de luces absolutamente gratuito. Como que hay una luz medio violeta que le da de abajo. Este es increíble. Esta página es zarpada. Y acá vemos también estas típicas cosas medio caricaturescas Bien sacado de Bisley Bien hijo del cazador Tal cual Pero el agregado de colores es muy El agregado de colores es impresionante De hecho podemos notar, yo creo que es por esta misma época Que estaba hecho, así que para mí que respondiendo un poco a Tu pregunta anterior, si fue hecho en la misma época que los Que los Avengers me parece que es previo a los Avengers, porque el estilo de color, acá vemos que están Ariel y Mauro, ¿no? Es muy similar a estas tapas, a estas portadas de... las viejas portadas de La Cazador vieja. Es más parecido a esta época, así que yo calculo que fue hecho por esta época Un cachito Tal vez antes. un poquito después, me parece Un cachito antes de Avengers ¡Claro! De Cazador Entre las primeras Cazador y la última historia de los Vengadores. Antes que Olivetti agarre el lápiz digo del Photoshop. <ríe> sí, sí, sí. Me duele el Photoshop de Olivetti, pero Olivetti nunca dejó el acrílico. Igual. Claro, hace dejó. unas cosas que son impresionantes. Con una técnica muy prolija y muy precisa. que mirá lo que es esto. Mira lo que era esto. Esto ya no ocurre porque estos tiempos ya terminaron. Me vas a hacer llorar, amigo. Sí, yo ya estoy llorando. Pero bueno, continuamos con Virus Acá el tipo creo que ya no revivió, sino como que está puestísimo y lo cagan a tiros porque se fue de control Cómo le gustan las drogas a Barreiro Sí, ¿no? En Caín era, sí, en Caín era algo muy, muy parecido, parecido. Eh, Acá el tipo lo cagan a tiros Y al parecer es parte de un experimento que lo caguen a tiros también esto es, también Puedo apostar que esto es Ariel Mirá, igual acá lo que dice Mauro, Mauro Ariel, Ariel. Eso ya me... Sé que acá este color es de Olivetti No sé qué habrá hecho casioli acá Y acá esto es recontra Cassioli Pero no sé qué, qué tareas se, se repartirían entre ellos Es parte de la magia, Sí, cosa. porque esto es color de Olivetti Esto te das cuenta que es color de Olivetti Tal cual lo que pasaba en Cazador Que llegan puntos que no <ríe> sabes quién dibuja qué Sí, y acá, mira ¿Qué vemos acá? Aerografía mm. Porque esto digital no es Y digital no... Pero. Es poder, este ¿eh? es un reaerógrafo, una aerografía ese rayito muy cabeza y hermosa. Con ese rayito. También me gusta. Una explosión de técnica. Sí. Un acrílico. Sí, hay de todo. Aerógrafo, salpicado. Una ambientación, una ambientación excelente además. Que dudo si no fue tal vez. No, me parece que esto es. posta así. Sí, porque fíjate que acá se ven todavía. Los ratos deben haber hecho primero el fondo. Y arriba le pintaron todo lo demás. Claro. Porque acá se ven todavía rastros de aerografía. Pero. qué cosa, ¿eh? Porque las en ninguna p... otra página había una aerografía, me parece, ¿no? Las capas de Photoshop antes de Photoshop. Bueno, sabemos que Cassioli después se volcó al Photoshop de una manera excelente. No tengo visto. Una... Las, tapas de, las tapas de Megaman de Calvi ah, son de Cassioli Y que... la tapa de cazador también. Que. Wow. que es photoshop ese eh, un photoshop primitivo vamos a tener que llegar Nico a las sí. Megaman las Megaman de Calvi también las vamos a hablar eh, no sé si alguien conoce las Megaman de Calvi prepárense para conocerlas si no la conocen y bueno, llega el final que el tipo en la página anterior acá lo ves que muere? Empieza... hay una lluvia ah, es como el regreso de los muertos vivientes claro, hay algo que lo revive y ahí termina el primer número. Y lamentablemente no posee los números siguientes. Esto es de 1993. Mira, 1993. Un año después de casado. Ese es un dato que te voy a tirar muy por arriba. Pero tengo entendido que Mauro Casioli, cuando pintaba las tapas de cazador, las primeras, tenía 15 no, años. No. Eso es lo que se dice. Es Yo tal se vez se estoy acá distribuyendo falsa información, información amarillista. Pero he visto incluso una foto de todo el staff de cazador con Mauro adelante y es un guachín. Qué lindo. Entonces, esto probablemente lo haya hecho un menor de edad, y si no lo hizo un menor de edad, un sub-20. Esto me deja de la cara y me da ganas de pegarme un tiro. Tranquilo, eh. mirá, que, Pensé que Ecuador dibujaba así antes. Bueno, Mirá qué curiosidad hablando de eso, exactamente. Mirá qué curiosidad lo que tenemos acá. Eh, un preview de pin 8 de Juan Carlos Cuatordio un artista por demás controvertido no es polémico Cuatordio polémico que dibujaba muy bien en esta época eh, Bastante, son, son están buenísimos estos dibujos una onda muy underground en la comics, cazador comics había una historietita de Cuatordio de un muñeco que era espectacular sí. si un día llegamos ahí tengo y una sí buena vamos a llegar a cazador decir. sí vamos a llegar a cazador a cazador comics pero bueno, Cuatordio haciendo Comic Underground. Eh, no quiero criticar nada. Simplemente que, bueno, Cuatordio es conocidísimo por. por la polémica que <ríe> lo rodea. Porque es un tipo que le, le hace una pequeña observación y te manda la concha de tu madre enseguida. De hecho. Hubo una época en la que la revista Fierro hacía entrevistas que le hacías preguntas a la gente por el, por el blog de Fierro Ah, Fierro segunda época sí y con sí. lo de Cuatordio fue como que tuvieron que, <risa> tuvieron que pararlo, <risa> suspenderlo porque Cuatordio se volvió loco y empezó a putear a todos La, gente, la gente lo, lo, lo tenía, <risa> Cuatordio Como que lo empezaron casi a trolear, viste Y sí. Cuatordio estalló Y acabemos lo que te decía hoy Comic Press publicando los cómics de Image. Mirá. Tuve este, Glory. Eh, tuve este, Youngblood. Tuve este. Este no lo tuve, pero tengo toda la colección que publicó Ibrea. El primer número de Max. Y este tampoco lo tuve. Pero estos tres sí. Yo, eh, no, yo no tuve ninguno, Nicolás. El 93 no había nacido. <risa> no, yo no sé en qué año lo tuve. Porque lo compré en un viaje a Mar del Plata, en un kiosco que venían tres cómics por un peso, ponele. Ya había terminado esta. precio esta epopeya en la que se había lanzado Pablo Muñoz, que duró solamente un número oh. Y Camelot Camelot El viejo y queridísimo Camelot Siempre presente en estas historietas, la propaganda mira qué lindas cosas Ahora sí voy a llorar, boludo Sí, y encima, ¿esto está mal impreso o es así, tiene un efecto? Uff, no, no me Porque quiero. Mirá que, que velado que está todo, bueno, no sé si velado es la palabra, pero... Todo como roto. Está raro. Faltaría una capa de. De algún color, de algún no sé color. de qué. Pero bueno, Virus. Virus. De Ricardo Barreiro, Ariel Olivetti y Mauro Casioli. Al menos el número uno. Los demás números, si alguno de los que está viendo el video tiene los demás números eh, y nos quiere llegar, a hacer llegar un escaneo, nos lo quiere. No quiero decir la palabra vender. Eh, Hacer un... Pero podemos hablar e intercambiar sobre todo información, ¿no? Para que estas historitas no pasen al olvido. Revivan como virus. Claro, exactamente como virus ha hecho en este momento. Esperamos que si no conocían estos autores, eh, les hayan interesado y que vayan a buscar más de lo que hicieron. Y que si ya los tenían conocidos, que por ahí les hayamos mostrado algo de una época en la que eran... Eh, no sé si más underground, más. Se están experimentando con otras cosas. Arrancando su carrera hacia el estrellato. Porque todos sabemos que también Mauro Casioli eh, dibuja para Marvel y DC, creo. Para DC, me parece. Mucho de ese el chabón verde. Como que le llama. El flecha el... flecha verde. Flecha verde. Unos de esos, sí. Un dibujo muy realista y que a mí me aburre. Pero. Bueno, nos ha dado tantas cosas en su momento que obviamente no se le puede pedir a alguien que haga siempre lo mismo. Así que bueno, Jota, nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos, Nico. Para la próxima, esta vez vos me vas a mostrar algo a mí. Eh, vas a ver lo que te traigo. Buenísimo, espero ansioso. Si les gustó el video, eh, suscríbanse al canal, Compártanlo con sus amigos y amigas entusiastas de los cómics. Así que eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.